Otra opción que podemos aprovechar en esta utilidad es que aquí dice, fíjense, dice modo de color, en realidad es incorrecta, la designación debería decir modelo de color. Vamos a explayarnos en esto la próxima clase, pero esta denominación es incorrecta. Me permite eh, extraer los códigos en CMYK, en HSB y también en Lab. Otra forma de aprovechar esta utilidad es con esta opción extraer tema que me permite extraer, arrastrar un archivo. Yo voy a arrastrar un archivo de mi biblioteca y me genera la paleta de colores de ese archivo. Yo puedo elegir diferentes opciones y también puedo guardar en la biblioteca y funciona igual que lo que vimos en el video anterior. Y otra forma es extraer degradado y en este caso me va a permitir eh, copiar o extraer los códigos en RGB, en HCB, en CMK y en LAV en todos estos modelos y además también el código HTML que está escrito en notación hexadecimal fíjense que si yo le doy acá lo que copia es el código HTML además de eso yo puedo elegir si quiero tres paradas o quiero más paradas en el degradé y elegir la cantidad y el espaciado de esos degradés que yo quiera. Muy bien.